Vamos a entrevistar ahora a Maribel Perú, que no es cualquier nombre, ¿eh? que también es el nombre de su propia firma, y bueno, que tiene complementos divinos. Yo ya la he conocido, pero no hemos visto eh, Marbella Crea en alguna que otra ocasión, porque nos encanta la moda, y nos gusta estar al día, y ahora, con esta feria flamenca, que es la cuarta edición, ella por supuesto tenía que estar aquí. Así que nos va a hablar de, bueno, pues un poquito de los complementos, y de las nuevas tendencias, porque todo va cambiando, y ella está al día de todo. ¿Qué me a enseñarme una foto, que vaya foto, bonitas ¿eh? bueno es que sin unos complementos como que no como que no muchísimas gracias muchísimas gracias bien Ayada gracias por por atenderme la verdad que un placer bueno, gracias a ti que eres un encanto y qué diseñadora con más estilo cuéntame un poquito las tendencias de este año ...a introducir nuevos... Eh, ...bueno yo cada año hago una colección distinta... ...aunque tengo que decir que solamente hago una... ...lo que es un modelo por... ...digamos por diseño, solamente es uno... ...y entonces luego se adapta a cada persona... ...pues dependiendo de si lo quiere para feria... ...para romería... Eh, ...pues para a lo mejor algún evento especial... ...como Reina de la Feria... ¿no? ...si se quiere presentar algún evento de este tipo... ...y bueno pues... ...a mí yo siempre digo que lo que más le favorece a la mujer... ...y lo que se siente más cómoda... ...es lo que, lo que le hace resaltar su belleza... ...con lo cual en tendencia... ...es siempre lo que, lo que te hace sentir siempre más guapa... ...hay gente que le gustan los aros, le gustan los lunares... ...a mí me gusta mucho la plata vieja, me gustan los cristales... ...me gustan los aros". El año pasado vi mucha tendencia en pendientes muy largos... ...este año sigue también eso o ya no tan largos A mí me encantan los pendientes largos... ...yo soy un fan número uno, por eso la mayoría de mis diseños... ...son todos grandes y largos... ...largo de 12-15 centímetros... ¿eh? Eh, ...hago diseños para distintas, para colecciones... ...para distintas diseñadoras... Y, y bueno, luego ya en particular también para quien quiera hacerle. Contigo tengo un reto especial, que tengo que hacerte algo para, para ponerte guapísima. La feria, Luz, yo sus complementos, sí, ya me veréis con gracias, ellos No gracias. adelantamos nada, no, no vamos a adelantar nada, va a ser todo nada, una claro. sorpresa para cuando llegue el momento, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre pues estar en, en feria o en cualquier acto esto es una responsabilidad cuando llevan eh, productos míos, pero siempre pues bueno, es lo que digo, ¿no? Con la belleza que tengo delante es imposible no, no acertar. Sí, ya que estamos aquí en la feria, algún un comentario de lo que has visto, ¿cómo te, qué, ¿qué te ha parecido esta cuarta edición? Pues la verdad que he estado en FIMA, he estado viendo a mi compañera eh, Lourdes Paz Moda Flamenca y a J.T. Martínez. La verdad que son bueno, dos monstruos, son fantásticos, tienen unos diseños espectaculares y, y la verdad que me ha encantado, muy contenta. Este es un nuevo sitio este año, estamos aquí en el Hotel NH y la verdad que, que bueno, eh, lo que queda de tarde que el ánimo que siga viniendo la gente. Bueno, quiero que digas tu página web, dónde te podemos seguir, dónde podemos adquirir los complementos ¿Y, pa y ver más cositas. Claro, pues la página es Maribel Perujo, tanto en Facebook como en Instagram. Uh -huh. Sería Maribel Perujo, tal cual. contacto contigo sí. si queremos alguna cosita? Sí, algún... sí, siempre eh, yo lo yo admito sugerencias, es decir, eh, aunque yo pongo publicaciones de todo lo que hago, siempre eh, me mandan las telas los diseños para adecuarlos a lo que a lo que hago, porque cada diseño siempre es único. Enhorabuena, Muchísimas porque eres gracias. una gran diseñadora y nos encanta. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? un placer.